Ante un cadáver se reía un vivo, lleno de soberbia casi enloquecido, le recordaba todo lo que había perdido. Le mostraba el fondo del abismo oscuro, donde dormiría sin tener futuro. Le mostró el pico, le mostró la pala, le mostró la placa de madera bruta y los cuatro clavos y un horcón deforme, donde la pegaría sin fecha ni nombre. Ante un cadáver se reía un vivo, lleno de soberbia casi enloquecido, le recordaba todo lo que había perdido, y llegó el momento de bajar al muerto, y un escalofrío corrió por su cuerpo al mirar que el muerto estaba sonriendo. ¿Quién me hizo esta broma? gritaba el soberbio, y su voz retumbaba en todo el cementerio. ¿Quién me hizo esta broma? gritaba el soberbio, corriendo furioso entre cada tumba. He de encontrar y con estas manos te he de matar. Maldito cobarde. Sal de donde estás. Busco en cada cripta, en cada lugar. Conocí el terreno. Ese era su hogar. Pero sin embargo, a nadie pudo hallar. Volvió al lugar. Lo volvió a mirar. La misma sonrisa. La misma expresión. Sin ninguna queja. Sin ningún dolor. Ante un vivo se reía un muerto lleno de armonía con el universo